Y tan pequeño se pone a rezar. Oh Dios del cielo, cuida a cuida mi, papá. mi papá. Sé que escuchas se mi inocencia, solo te pido: cuida a mi papá. Escucho a un niño llorar, es el hijo de los vecinos. Su papá se acaba de marchar, se fue a la guerra. Es su destino. La mamá le trata de consolar, pero el niño llora de verdad, como si aún pequeño supiera. Significa una guerra Y tan pequeño se pone a rezar Oh, Dios del cielo, cuida a mi papá Sé que escuchas mi inocencia Solo te pido, cuida a mi papá Sé que escuchas mi inocencia Solo te pido, cuida a mi papá. Han pasado ya dos años largos, ha sido duro y amargo. Un día llaman a la puerta, veo a un militar, no era mi papá, era otro. Traía una bandera, con mi madre se pone a hablar, en la carga ella tu algo fatal. Murió como un héroe. Tan pequeño me puse a rezar y vi a mi padre que se me acercaba. Me apretó muy fuerte, sentí su abrazo. En la eternidad me tiene entre sus. Han pasado ya dos años largos, han sido duros y amargos. Un día llaman a la puerta, veo a un militar, no era mi papá. Era otro hombre, traía una bandera con mi madre